Muy buenas, soy Emilio Márquez y seáis bienvenidos a un nuevo directo de, en mis canales donde hoy vamos a hablar de comercio electrónico, cómo vender en internet eh, sin tener una página web eh, a través de nuevas fórmulas tipo enlace, tipo códigos QR y para la sesión de hoy que espero que sea muy dinámica donde pueda contar con vuestras preguntas en directo, que intentaremos responder sobre la marcha. Eh, tengo a Nuria, directora de desarrollo de negocios de e-commerce en Banca Muy buenas, Nuria. Hola, Emilio. Buenas tardes. Muchísimas buena. gracias. Es eh, un placer que, que me dejes eh, entrevistarte en este directo, donde aproximadamente, os comento, vamos a estar durante la próxima hora aproximadamente. Eh, en directo y contamos con, con vuestras preguntas. Lo primero de todo, si estáis por ahí, mandar un saludito y darnos feedback desde de si se viene y se, si se escucha y se ve bien, que siempre se agradece que nos confirméis que se está haciendo todo adecuadamente. Y te quería preguntar, eh, Nuria, eh, eso de vender en online sin tener una página web, eh, puede cambiar un poquitín los esquemas, pero que eh, los tiempos van evolucionando y todo se va simplificando conforme avanza la tecnología. Eh, ¿Qué sistemas, qué, qué soluciones habéis previsto para eh, vender en internet sin página web? Mira, bueno, primero de todo, buenas tardes, eh, buenas tardes a todos y muchas gracias, un placer, Emilio, estar aquí una vez más con, contigo. Eh, soluciones. Bueno, ya sabemos que la época que estamos viviendo ha supuesto muchísimos, muchísimos cambios y sobre todo cambios en los consumidores. Entonces, lo que ha hecho el Banco de Sabadell ha, ha, ha sido sacar soluciones para, para poder llegar a, a, a todos estos negocios, comercios y empresas que, que realmente eh, necesitan distintas alternativas sin mucho desarrollo, sin mucha inversión. La solución que ofrecemos es lo que llamamos el Smartphone and sell, que aunque el nombre es largo, la solución es muy sencilla, que es enviar un link o un enlace de pago a nuestros clientes eh, por el canal que ellos prefieran, podemos enviarlo por mail, por SMS, por redes sociales, por WhatsApp, incluso generar un código QR. Entonces, este link lo recibe el cliente que tiene que pagar, es un link que envía el comercio, al el, el negocio de forma proactiva, y el cliente en el momento de pagar únicamente entra en ese, link, en ese enlace de pago y se le abre un TPV virtual y allí realiza el pago. Por eso insistimos mucho en que no, no hace falta desarrollos tecnológicos, no hace falta una inversión eh, tecnológica previa ni hace falta tener página web. Eh, muchísimas gracias loreto y tomás tanto por dar los primeros soy los primeros en saludar a través del chat como eh, comentando y confirmando que se ve todo y se ve bien eh, entonces eh, ¿qué, se ne ¿qué necesito para poder empezar a vender a través del enlace de código qr con, con smartphone on sale? internet necesitamos tener sí, muy poqui, es que es muy poquita cosa necesitamos tener internet eh, ser clientes del, del Banco de Saladés para poder asociar el, el servicio y contratarlo y, y ya está, es que es muy sencillito. Si todo aquel que tenga eh, código de actividad, ya sea un autónomo, una empresa, una gran empresa, pymes, eh, con tener internet pueden ofrecer este, este servicio. Gracias, Joana Moreno, por, eh, por tu feedback y por saludar. Eh, a los que estáis en directo, que, que habéis superado, eh, estamos en una buena cifra en esta tarde de, de abril, los que estáis en directo, comentar, comentad. Eh, podéis preguntarnos en directo, responderemos sobre la misma marcha. Y todo lo que os ocurra comentar, pues, lo iremos comentando porque nos encantaría tener una sesión lo más dinámica posible. Eh, ¿Cómo funciona vuestro sistema? Pues os, yo creo que la mejor manera de, de, de saber cómo funciona es viéndolo. Entonces voy a hacer una cosa que en los directos es un pelín arriesgado, yo, yo lo sé, pero como el, de valientes, como el mundo de valientes lo vamos a intentar. Y sí, no, es, eh, que, es que a más dinámico resulte más entretenido para nosotros es, y para... Por eso, por eso, lo, lo intentamos que seguro que nos saldrá, nos saldrá bien. En previsión de, que, de poder enseñar el servicio... Eh, tenemos una demo preparada. Yo, si me permites, Emilio, voy a compartir pantalla. Por ¿Vale? favor, estoy aquí pendiente de, de que me sí. lo lances y desde el backstage te, te lo subo a cámara. Perfecto. Ahí está. ¿Sí? Ya está con nosotros. Vale, perfecto. Entonces, ¿cómo funciona? Para que veáis lo sencillito que, que es, este es el dashboard, bueno, el panel de control del, del smartphone Angel. Eh, Aquí tenemos toda la información que necesitamos, incluso el soporte de qué es lo que tenemos que escoger. Por ejemplo, eh, ¿qué queremos compartir? ¿Por dónde nos consumen nuestros, nuestros clientes? Pues, podemos compartir este enlace de pago al que hacíamos referencia por redes sociales, podemos enviar eh, por, por un email, por SMS o generar un código QR. ¿vale? Probaremos, pues, por ejemplo, el del, el del SMS, ¿vale? Seleccionamos que lo vamos a enviar por SMS. Podemos escoger eh, la información del pedido. ¿Qué nos referimos con la información del pedido? Pues que únicamente sea una, una sola compra, es decir, nos compran un producto, enviamos un enlace de pago o podemos generar un enlace de pago con múltiples pagos. ¿Qué significa esto? Un ejemplo, tenemos 200 camisetas, ¿vale? Pues entonces enviamos, generamos número máximo de pagos, 200 camisetas que son las que tenemos disponibles, y con un único, un, único, un único enlace de pago podremos llegar hasta 200 euros, ¿vale? También podemos, quito el múltiples pagos porque así nos pide más información, ¿eh? Podemos seleccionar también el importe. Si tenemos un importe fijo, pues, la camiseta que queremos vender son 50 euros, pues, ponemos el importe fijo de 50 euros o, pues, bueno, cantidad máxima. bueno, es demo, ¿eh? Esto, insistimos, es una demo. O importe variable, ¿vale? En el importe variable, ¿para qué nos resulta útil? Esto es muy útil, por ejemplo, pues, para, para donaciones. Pues, yo pongo que para hacer donaciones de 5 a 20 euros y a partir de aquí el enlace de pago se envía y el cliente que realiza el pago, pues, escoge si quiere donar de 5 a 20 euros. O, ahora hemos puesto el ejemplo de las donaciones, pero... Queremos probar un MVP, queremos probar un mínimo producto viable eh, y queremos saber nuestros clientes por cuánto nos comprarían una camiseta que lanzamos al mercado. Entonces, ponemos, aportamos un importe pues, entre 30 y 50 euros, cuánto nos pagan los clientes y esto también nos da una orientación. Bueno, una ventaja de, de poder tener eh, el importe variable. Podemos escoger el idioma que tenemos disponible en español y en inglés. Y la fecha de caducidad. La fecha de caducidad es muy interesante, por ejemplo, yo voy poniendo ejemplos porque así a todos se nos abre más la se nos abre más la mente y se nos ocurren más ideas. Eh, fecha de caducidad. Yo tengo un hotel, entonces yo mando el enlace de pago. Si no me han pagado 48 horas antes, 24 horas antes, en función de la política del hotel o en función de la política de cualquier reserva, eh, automáticamente este enlace puede quedar eh, cancelado y se cancela la reserva. ¿Vale? Esta fecha de caducidad también es muy útil. Y datos de clientes. Si no tengo los datos de clientes, lo que le puedo pedir al cliente es que para, en el momento de realizar el pago, pues que le indique el nombre y el teléfono. ¿Vale? Tenemos aquí todos los campos, Déjame que ponga el campo del importe. ¿vale? Hemos cumplimentado todos los campos. Es tan sencillito como poner el número de teléfono y decir qué es lo que quiero que se me envíe si por plantilla o poner cualquier otro texto pues bienvenido gracias por comprar ha solicitado el pago enviar SMS y esto lo que hace es enviar un SMS para también vuelvo al principio para también que podamos ver cómo se genera el QR con el enlace por mail sería lo mismo con el compartir enlace por redes de pago eh, por, por redes sociales, pero el de generar código QR, que es el que quizá nos llame un pelín más la atención, exactamente lo mismo, cumplimentamos los campos y generamos código QR. Ahora nos, aquí nos tiene que aparecer el código QR, ¿eh? a ver que, no nos, que tengamos todos los campos cumplimentados. Generar código QR, pago, importe fijo 20 euros, no hace falta fecha. Pues aquí lo que decimos del efecto demo, pero aquí nos aparece el código QR y a continuación nos saldría el, el, el compartir pantalla. Vamos a ver, si sí, con compartir por redes sociales nos aparece el enlace para que lo podáis ver. Ah, se nos ha quedado aquí en, enganchado, pero bueno, sí. Pues el, el planteamiento es que entiendo que una vez que tenemos el formulario en la plataforma y estamos validados para crear eh, dichos enlaces de QR y enlaces de compartir en redes sociales, el, conforme el relleno el formulario me da enlace, con lo cual yo puedo estar generando en el mismo día 4, cinco o diez enlaces si quiero diferentes. Exacto. Eso sí. mismo. Tú puedes ir generando enlaces, tanto sea por compra, si son distintos precios, si son distintos clientes, como si tenemos, por ejemplo, un stock de cinco camisetas y que queremos generar un único enlace de pago y enviar el link a cinco personas distintas, a cinco sí. clientes distintas. Tenemos preguntita de Tomás Escobar. Eh, ¿Tenéis una API disponible para desarrolladores para darle un uso más intensivo a la solución? Lo que tenemos, esta solución eh, tiene una capa. Esta solución es un TPV virtual al final. Lo que le hemos puesto es una capa tecnológica delante. <coughs> Y esta capa tecnológica eh, es de Paycomet, que es nuestra empresa proveedora de servicios eh, tecnológicos. Es nuestro, nuestro proveedor de servicios de pagos. Toda esta información y todo el tema de las APIs y las integraciones, en la página web de Paycomet lo podéis encontrar. Porque al final lo que hemos hecho ha sido coger una tecnología que ya es nuestra y ponerle esta capa delante al TPV virtual. Sí. Y Por cierto, comentarte que está causando sensaciones en <coughs> Y tenemos a Joana, que tiene tres preguntas. Vamos por partes. Eh, entonces, ¿integrarlo fácilmente en su web? Yo entiendo que de forma trivial, ¿verdad? Puede integrarlo en su página web. Sí que puede integrarlo. En estos casos, la integración la tiene que hacer el, el, el, el propio desarrollador de la web. Pero sí, existe la posibilidad de integrarlo dentro de las páginas web e incluso de automatizar los envíos vinculados con su página web. Y claro, en el, tanto en el envío como en la página web podemos, como imagen, copiar el QR, con lo cual el usuario solo lo escanea eh, la pantalla con su móvil y funcionando. Exacto. Bien, bien, bien. Eh, segunda pregunta, eh, ¿qué coste tienes mensualmente la solución? El coste es exactamente el mismo que un TPV virtual normal. Vale, No lo no existe por hecho tener esta capa tecnológica que comentábamos no sé, de eh, PICOMET incorporada, no tiene, coste, no tiene coste extra. Es el mismo que un TPV virtual estándar. Existen ahora actualmente eh, campañas de, de captación, campañas para clientes con lo que los precios detallados en la oficina más próxima le dan todo tipo de información y ahora luego, si tenemos un momentito antes de irnos, también también compartimos dónde está toda la información disponible. Vale. Eh, y la tercera, que la puedo responder yo directamente, porque la has comentado al, al inicio, es que sí, hay que tener una cuenta de, de Banco Sabadell para poder para poder activarlo, ¿correcto? Exacto. Pero esto eso es muy sencillo, es porque como es un TPV al uso, eh, se realizan liquidaciones de las remesas. Entonces, se necesita una cuenta para abonar eh, para las remesas, para abonar los importes que se cobran. Vale. ¿Las liquidaciones de las remesas, cada cuánto se hace habitualmente? Diarias. Al cierre de sesión del día, al día siguiente. Vale, vale. Pues mira, eso, pregunta de, pregunta de competencia. Eh, ¿Diferencias, mejoras con respecto a plataformas tipo Stripe? Eh, es, es, es, Stripe muy buen, son muy buenos. Stripe es, no. es, una, es un PSP que se tiene que decir, son realmente buenos. Nosotros tenemos Paycommerce. Que ofrecen los mismos servicios eh, son, son muy buenos es una es, eh, adquirimos Paycomet hace un, hace aproximadamente dos años es una empresa 100% por cien banco las capas tecnológicas eh, las tienen muy bien desarrolladas ofrece servicio personalizado optimización los mismos servicios que podamos encontrar con con Stripe los encontramos también con, sí, con que, aclarar, eh, cuando ya se llega a determinado punto de, de avance tecnológico, la diferenciación mejora, desmejora entre plataformas es que es, es mínima. Porque al fin y al cabo las funcionalidades las tienen todas por igual. Que justo ayer me tocó moderar una, una, un panel de expertos de cloud y claro, preguntaban, ¿cuál es la, la nube más segura? Es que todas las nubes traen lo mismo. Y todas las nubes cumplen los mismos protocolos de, de seguridad. Con lo cual... Esto? Perdón, sí. es que eh, comentaros que la conozco desde antes de que la adquiriera Banco Sabadell. Era muy buena plataforma de, de pagos después de adquirirla. Exactamente igual. También ha mantenido muy bien la calidad. Y es que llegado a determinado punto de avance tecnológico, es complicado diferenciarse. Porque, claro, todas las funcionalidades las tienen todas las plataformas aproximadamente. Exacto. Aquí lo que tiene de ventaja es tanto usar el enlace para redes sociales o para enviar por mensajería, tanto como el tema del QR. ¿Y ejemplos de pago con link y pago con QR? A ver, ejemplos de pago por, por link, por ejemplo. Podemos enviar el link por SMS. Por SMS es ideal en, en, en negocios de proximidad, por ejemplo, en la frutería de, al, del barrio, en la carnicería cercana que nos de toda la vida. Eh, esto es ideal porque les puedes hacer una llamada por teléfono, le haces el encargo y te lo traen o lo pasas a buscar. Ellos te mandan un SMS, el comercio te manda un SMS, pagas prácticamente por SMS, ningún problema. Eh, por SMS también muy, muy práctico, pues, ficherías, eh, restaurantes, eh, comida a domicilio, que tú puedas llamar y hacer la reserva, te mandan el SMS y además como es un link, un enlace que vivo, ese mismo enlace se puede copiar, es que no he recibido el SMS, ningún problema, copio el enlace y lo envío por WhatsApp. Ah, por SMS, por, por mail, por mail, eh, ejemplos por mail, pues por ejemplo, ahora que estamos en, en campaña de renta, pues asesorías y gestorías es, es, es muy buena opción. Mandan, mandan los las, las, los presupuestos mandan las facturas por email a sus clientes se pueden realizar los pagos por mail talleres talleres de reparaciones eh, pueden hacer el pago envío por mail de, de, de, de enviar presupuestos para pagar las revisiones eh, todos aquellos todas aquellas empresas o todos aquellos comercios que tengan base de datos de clientes pueden hacer promociones por ejemplo, productos gourmet. Yo me dedico a vender productos gourmet, tengo una base, una base de datos de clientes y tengo una oferta especial, una promoción especial. Pues, envío primero a mis clientes, les adjunto el enlace y a partir de mm. aquí ellos pueden comprar directamente. Mm. Y por un mm. mm. QR, es muy, muy, muy interesante, sobre todo en, en cartelería exterior. Un, un ejemplo. Yo estoy en la parada del, del autobús, estoy esperando el autobús, me llega tarde, llego tarde a trabajar y veo en la marquesina del autobús eh, una bicicleta, un monopatín y un código QR. Y en la marquesina me pone harta de esperar, bueno, el tema de los eslogans no es mi... se lo dejo a los especialistas, pero para que nos hagamos una idea. Eh, harta de esperar, pues, eh, cómprate un monopatín y lo puedes comprar ahora mismo, escaneas el código QR es, es aprovechar estos momentos, se te abre y ya puedes adquirir el o la Si me permite, seguro entre los que nos están escuchando, se le es que a mí también se me están ocurriendo alguna idea para mi negocio propio, a más de uno se le tienen que estar ocurriendo posibilidades. Eh, el QR, eh, por ejemplo, en flyers de buzoneo para, para comida a domicilio, eh, si estás en casa el fin de semana, escanea y, y compras eh, dos pizzas y un pan familiar, un menú, eh, los pollos a las del fin de semana que acostumbran a hacer eh, menús cerrados, familiares. Pues todo eso, en, en Flyer se escanea el código QR, se abre el link y se realiza el pago. Pues sí, porque se me está ocurriendo, claro, en el Flyer se puede imprimir y eso, si es una oferta de 9.95, la oferta no claro. tiene por qué variar más allá del Flyer. Exacto, eh. los códigos QR son muy útiles, sobre todo en entornos físicos, para evitar el para evitar el contacto incluso una campaña, ahora porque no hay muchos eventos ni muchas ferias, pero una campaña de merchandising en un evento que tú tengas tu, tu stand para vender y puedas, eh, tengas unos flyers con el código QR de adquiere la mochila de la feria, eh, también son, son, son muy útiles. Sí. Nos el LinkedIn, eh, ¿cómo funcionaría en una campaña en redes sociales? Una campaña en redes sociales, pues sería lo mismo. De hecho, es muy útil para, para, para redes sociales. Porque, por ejemplo, ahora, la semana que viene es el día del libro. Pues aquellos que comercialicen con libros, lo que pueden hacer en redes sociales es publicar, me, me lo invento, un history por cada libro y publicar un link. ¿vale? Y en ese link poder acceder directamente a la compra del libro. Igual que ahora es, comentamos, eh, para el día de la madre, para el día del padre. Nos, el primer confinamiento nos pilló con, con muchos, con, la, con Semana Santa, con muchos eventos también, unos nos de la madre, con lo que para, sobre todo para pequeños comercios, esta solución les resultó de muchísima utilidad, porque pudieron retomar, ni que fuese un, una pequeña parte de su, de su actividad, pudiendo vender por redes sociales, aquellos productos que ellos tenían disponibles y que además, Podían distribuir. Lo que nos hace este servicio es ayudar a la conversión. Nos mm. soluciona una parte importante del e-commerce, que es la última fase, que es la última milla, nos la nos la simplifica y nos simplifica mucho el, el, el proceso de compra. Pues imagínate que, que yo quiero vender para mis eventos de networking, eh, publico en Twitter el evento, el número de asistente y el enlace de pago pa, pa, para comprar la entrada. Eh, el usuario paga. Pero, ¿cómo se identifica para conmigo de que me ha comprado la entrada? Eh, o cu ¿Cuál es la comunicación entre las dos partes una vez hecho el pago? Una de las posibilidades que hemos visto en la herramienta, lo que sí que lo hemos pasado muy por encima, es solicitar datos al cliente. Nosotros, eh, sí. en el momento de generar el enlace de pago, le podemos solicitar al cliente el nombre, sí. eh, la dirección, el teléfono, la dirección de facturación incluso. Entonces, en el panel de control, en el dashboard, de la propia herramienta, allí se ve el estado de la transacción y quién te la, quién te la inicia. ¿Y le, y le puedo poner un asterisco de que sea un campo obligatorio. Exacto, sí, sí. De hecho, en el momento en que tú solicitas estos campos, son campos obligatorios. Vale, vale, vale. Pues entonces, eh, ¿con qué me pueden pagar? Te pueden, yo, esta pregunta me gusta, me gusta mucho porque además es muy interesante que, que nos pueden pagar es un tpv virtual nos pueden pagar con la tarjeta estándar o con Bicino. Vale, entonces una vez recibe el link eh, si yo decido pagar por tarjeta esto es lo que conocemos eh, ya de todos los e-commerce entramos eh, ponemos nuestros datos de tarjeta eh, ponemos la fecha de caducidad y lo más importante ahora firmamos la operación Vale, es, es un pago seguro es comercio electrónico seguro porque nos pide que el cliente autentique la operación esto si escogemos por tarjeta pero si también nos, nos da la opción de pagar por Bizum, entonces si nosotros pagamos por Bizum en e-commerce, yo soy usuaria eh, muy fiel de Bizum y cuando veo que me dan la opción por Bizum, selecciono Bizum. Aquí es un pelín diferente a como estamos acostumbrados entre particulares, porque en este caso sería de un particular a un e-commerce. Lo que pide la transacción es el número de teléfono del, de, de quien paga, es decir, en este caso si yo cojo Bizum y quiero pagar por Bizum, pongo mi número de teléfono. Y me pide una clave Bizum. Esa clave Bizum está disponible en el perfil de cada usuario donde tenga su aplicación. Por ejemplo, nosotros en Banco Sabadell tenemos Bizum dentro de la aplicación Sabadell Wallet. Vamos a nuestro perfil de Sabadell Wallet. Y allí tenemos clave Bizum. Es una clave personal intransferible que también nos hace firmar y autenticar para obtenerla. Son cuatro, dígito, cuatro dígitos y pop -in. Y lo que hacemos es incorporar esos dígitos en la transacción, con lo que también es una transacción segura y firmamos la operación por tarjeta y por bici. En resumen. Y eh, nos pregunta David, eh, ¿puede servir para recuperar carritos eh, en un e-commerce? Sí. sí. Lo que hacemos con, con los carritos de e-commerce es, es muy interesante también esta pregunta. Con los carritos de e-commerce e tenemos los leads de los clientes. Entonces, lo que podemos hacer es enviar un mail, a estos clientes eh, poniéndoles la, la operación, poniéndoles la compra mucho más fácil, no dándoles alternativas. Les ponemos el link de hemos visto que tienes eh, este carrito, puedes pagar directamente. No hace falta ni que vuelvan a salir, vayan a la página web de, oye, tienes esto en el carrito de la compra, ves a la página web, confirma. No, no, si quieres, eh, si quieres estos productos, te damos la opción de pagarles. Ajustamos el link de pago vía mail, y, y operación y operación firmada eh, más caro que un carrito virtual habitual más caro que perdona ¿Más caro, más caro que un carrito habitual eh, porque comentabas que no tenía no tenía lo que es el servicio de QR y de enlace no tenía comisión concreta eh, no no es exactamente el mismo precio detrás hay un tpv virtual eh, estándar lo que tenemos es la capa que hemos contado la capa de tecnología adelante de, de PayComer, pero el precio es exactamente el, el mismo. Y si tengo yo mi propio TPV virtual, ¿lo puedo combinar? Sí, perfectamente. Es que de hecho son, son servicios, son servicios complementarios. Eh, por ejemplo, eh, tenemos un TPV virtual eh, en el que tenemos suscripciones. ¿eh? Un gimnasio, las cuotas de los gimnasios, por ejemplo, que cada mes nos van pagando de forma recurrente y eso lo podemos lanzar a través de los TPV virtuales. O suscripciones de revistas digitales. Pues nos imaginamos que a lo mejor alguna de esas pagos, de esas cuotas mensuales de esas suscripciones nos vienen de vueltas, nos vienen impagadas. Una manera eh, de combinar y de poder recuperar estos, estos impagados es poderle enviar un, enlace, un, un mail al cliente con el enlace de pago diciendo eh, este mes no se ha podido realizar la transacción, te dejo aquí el enlace de pago para que puedas pagar tu cuota en caso de que quieras darte de baja. Eh, nos lo comunica. Por ejemplo, un ejemplo de compatibilidad de los, de los sistemas. O otro, también podemos tener eh, una página web en la que vendemos electrodomésticos o, o otro sector que también se ha visto bastante impulsado en, en, esta, en estos últimos meses, que es de, de animales, para, para comida de animales, por ejemplo, para repartir pienso de, de los perros. Nosotros podemos tener la página web donde podemos realizar la compra, que es de forma que el cliente pide eh, y entra en la página web y realiza la compra, o que sean clientes de confianza o que ofrezcan el servicio que puedan hacer la, el pedido por teléfono. Entonces, llaman a la empresa y lo que hacen es enviarle el, el, el enlace de pago por el canal que el cliente, que el cliente se le. Eh, antes de, antes de, de ir cerrando, eh, ¿alguna información adicional eh, o nos puede guiar un poquitín dentro de la página web de Banco Sabadell para encontrar cómo hacer el clic? Por supuesto, por supuesto. Aquí otra, otra vez ¿eh? nos la jugamos, Emilio. Eh, os comparto pantalla porque si me dejas, nada, dos minutitos, eh, también os, os, os comparto el, el vídeo promocional que tenemos en el que se ve súper claro todo lo que estamos hablando, ¿vale? video, si Me lo lance y lo, si me... lo pongo en vale. pantalla. Con tu permiso, activo el audio. Vale. Pues ahí, ahí me ha llegado. Perfecto. Entonces, dentro de la página web del, del Banco de Sabadell, en el apartado de Empresas, ya lo veréis, en la sección de tpv hay una sección que es tal como se llama este live de cómo vender sin página web y podéis encontrar la información de la que hemos estado hablando tpv smartphone and shell. aquí la opción de hablar con la oficina ahora ahora veremos el vídeo todo lo que estamos comentando de las alternativas y las posibilidades que tenemos si necesitas más información aquí hay una, una infografía que también queda muy clara y, para aquellos que quieran saber un pelín más, como, el, como el, el compañero que nos estaba preguntando sobre las APIs, aquí consultar documentación técnica, ¿vale? Accediendo a este enlace podéis ver toda la, toda la información técnica. Y yo, si me permitís, os comparto el, el vídeo, que son dos minutitos. Por favor. ¿Quieres vender online pero no quieres complicaciones? Haz como Carmina, que venden los vestidos de su pequeña tienda a muchos más clientes sin tener ninguna web. ¿Cómo? Muy sencillo. A través del TPV Smartphone and Sell de Banco Sabadell puedes crear enlaces de pago y compartirlos con tus clientes por WhatsApp, email, redes sociales, blogs y también puedes cobrar todos los encargos que te lleguen por cualquier canal. Solo tienes que entrar en tu TPV Smartphone and Sell desde tu móvil u ordenador y enviar un enlace de pago. Así de fácil. Escoge pago único si vas a enviar el enlace a tu cliente para que compre tu producto solo una vez. O escoge múltiples pagos si prefieres publicar el enlace en tus redes sociales para que lo pueda comprar más de una persona fijando el límite máximo de compradores. Te será muy útil para gestionar el stock. Además, tienes la opción de hacer que el cliente sea el que escoge el importe. Siempre dentro del mínimo y máximo que tú has preestablecido. Es una opción muy interesante para ONGs o fundaciones. Además, puedes escoger la caducidad del enlace. Podrás hasta personalizar los mensajes que envías al comprador, e incluso crear plantillas para SMS y email. Ahora que tienes el enlace listo para compartir, cópialo y pégalo donde quieras. A tus clientes les será muy sencillo pagar, solo tienen que clicar en tu enlace y realizar la compra siguiendo las instrucciones que se mostrarán. Ah, y si quieres ampliar canales de venta y vender en un sitio físico sin vendedor como en un cartel, un folleto comercial o en cualquier soporte impreso, con tu TPV Smartphone en Encel también puedes crear un código QR con las características de tu producto y ponerlo donde quieras. Las personas que lo vean lo escanearán con su móvil y accederán a la página de pago. Así de fácil. TPV Smartphone Encel ofrece todas las posibilidades en un solo servicio para que el negocio de Carmina y el tuyo puedan expandirse por todo el mundo. Ha llegado la hora de abrir las puertas de tu comercio a más clientes vendiendo a través de un simple enlace o un código QR. Pues eh, comentarte que tenemos un par de comentarios positivos que Joana eh, nos comenta que, que le ha gustado mucho la presentación y que le está dando muy buenas ideas. Y tenemos comentario de Francisco Currabat, que es uno de los mejores profesionales del e-commerce en todo el ámbito hispanohablante, que, que un cliente muy fidelizado vuestro. Pues muchísimas gracias a los dos, Joana y, y Francisco. Cualquier cosa que necesitéis, igual que el resto, a vuestra disposición. Pues muchísimas gracias, Nuria, por, eh, por la, la presentación, muy interesante. Eh, esperemos que hayamos respondido vuestras dudas y, y haber respondido adecuadamente a las preguntas que nos habéis hecho durante el live. Eh, a mí me has dado varias ideas para implementar en mi propio negocio de, de eventos de networking, así que te lo agradezco a la presentación que me ha parecido muy interesante. ¿Y alguna cosilla que quieras comentar antes de cerrar el live? Agradeceros, como siempre, eh, vuestra, vuestra colaboración y, y vuestra amabilidad y, el, y lo que estáis haciendo, que es que es muy importante, porque estáis haciendo llegar eh, la voz de muchos negocios a, a, muchos, a muchos sitios a través de vuestros canales. O sea que muchísimas gracias, Emilio. Pues muchísimas gracias y espero que os haya gustado la, el aplicativo y en este mismo vídeo os dejaré enlaces por si queréis conocer la, la herramienta para que solo sea el picar enlace e ir a, a comprobarlo por vosotros mismos. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo Live. Saludos. Muchas gracias.